Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy les traigo una apertura de distintos sobres de N10 Todas las sagas, el álbum de Berlín Así que el día de hoy vamos a estar abriendo unos paquetitos, unos sobrecitos Para ver qué láminas nos salen Este video va a ser bastante rápido y corto Y te invito a ver la review del álbum si es que aún no lo has visto Ya que ahí especifico eh, qué trae el álbum Reviso cada página y a su vez abro unos 5 sobres Así que te invito a verlo y si este video lo estás viendo mucho después de su subida También te invito a ver el video donde estamos, o sea, donde estaré colocando todas las láminas O sea, llenando el álbum Tenemos a Lodester Metálico, A Vulcanus de Alien Force A Ben Clásico Esta imagen es muy clásica A Diamante Original Es el Diamante Clásico Y un Rat Rat Que dice Tipo Alien de Ben especie, Apoplexia Ubicación Apoplexia Rat la gran fuerza, su gran resistencia a cualquier disparo. Y sus garras lo hacen ideal para el combate cuerpo a cuerpo. Bueno, dice garrar. <ríe> vale. Ahí tenemos el primer sobrecito. Vamos a abrir el segundo. Aquí están muy hermosos. Nadie puede decir que no están hermosos los sobres. Y las cards, mucho más. Algo que me parece curioso es que se supone que en este álbum hay unos vales que te dan así como posters. Y yo todavía no encuentro ningún vale. O sea, no me va a servir porque no soy de Perú, pero igual. Qué tenemos aquí. A Ion no está muy bonito. A Vendies de Ultimate Alien, Fuego Omni Kicks y eh Dene Alien, creo que la do. Nos tocó la carta de fantasmático, genial. Es capaz de atravesar los objetos sólidos y volverse invisible. También puede poseer a otro ser vivo y disparar un rayo. Muy genial. Vamos con el siguiente sobre. Oh, y aquí estaba el del reboot. En el video de los álbums, o sea, de la revisión del álbum, olvidé mostrar la carta del sobre de Reboot. Porque no lo había encontrado, pero sí estaba. Vale, ¿qué tenemos aquí? Overflow Omni Enhanced y Overflow. Especie. Cascan. Ubicación Cascareau. Dispara agua con el brazo y controla los líquidos que lo rodean. Además, logra transformar el agua en una especie de exoesqueleto que lo protege. Lainas. Un mongosaurio Omnikix. Bueno, Enorgonosaurium Omnikix. Muy grande, piedra Uy, gané un mini póster ¿De qué me sirve ganar un mini póster? Espérate, dime por favor ¿Qué es un agregado? Ay no, ganar un mini póster implica que me quedo Sin lámina, no sé cómo sentirme O sea, si gano un mini póster, pierdo una lámina y Está genial ganar un mini póster Pero no soy de Perú, entonces no lo puedo canjear <ríe> Justo tenía que invocarlo Vale, vamos, vamos allá con Otro sobrecito Kevin de piedra o de madera, no sé qué sea esto, creo que es de piedra. El Ometrix del Reboot, Feedback, Wen y Diamante Omni Enhanced. Eh, Diamante es una forma de vida basada en silicio. Su cuerpo está compuesto de cristales resistentes de color verde pálido. Oh, está muy bonito. Vamos, van quedando los últimos tres. Quédanos por aquí. ¡Ay, gané otro mini póster! <risa> Bestia original. Esta me ha salido como 10 veces. Crash Hopper, este también me salió dos. ¡Uy! ¡Oh, ¡Otro vlogs! Dale, Leo, si llegaste hasta este punto, <ríe> dime vlogs y te lo mando por correo. <ríe> Penúltimo sobre. En el cual ya hemos ganado dos mini posters, pero no los puedo canjear. Entonces es como una lámina perdida. A no ser que viaje a Perú. Cosa que en el futuro cercano lo veo imposible. Rat. ¡Uy! Los troquelados del reboot. Vende a F y, ven... y Fuego Universe. Y Vulcanus. De tropita. Es buscado por la justicia por ser traficante criminal Pese a su enorme apariencia se revela que en realidad es pequeño Ok, y este es el último sobre del video ¿Ganaremos otro mini póster? O peor todavía, ganamos un póster que, que no voy a volver a canjear porque los mini pósters son como el porte del álbum Pero hay unos póster pósters Que esos si sí son grandes <risa> Ay, no puede ser Gané un póster chicos Ay, tenía que enfocarlo Ultimate Italian. Cannon Bolt. Supremo. Y troquelados del reboot. Y Vilgax de nuevo. Ah, pero Vilgax no tocó en esta apertura. Vilgax tocó en la, en la anterior. Bueno, esta ha sido la apertura de estos sobrecitos. Espero les haya gustado este video. Y por lo visto ganamos dos mini posters y un pósters. Eh, parece que va a tener que ir a Perú para conseguirlos. <risa> pero bueno, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte si no lo estás. Y ver los demás videos enfocados en el álbum de la editorial Berlín. Nos vemos en un próximo video. Adiós.